y bienvenidos al canal de YouTube de Wi. En el video de hoy tenemos a una experta en educación inclusiva con nosotros, Marta Robles. Ella nos va a estar contando sobre qué es educación inclusiva, cómo podemos lograrla. Vamos a hablar específicamente de Colombia y nos va a hablar de cómo podemos hacer investigación en esta área. Bueno, un cordial saludo a todos. Mi nombre es Marta Robles, eh, durante algo más de 15 años he venido trabajando en la inclusión de las personas con discapacidad, un tema que me apasiona completamente. He tenido, digamos que la oportunidad de aprender de ello en varios contextos, tanto académicos como prudenciales y pues de alguna manera esto es lo que me faculta para compartir un poco eh, información con ustedes. Muchísimas gracias a will por pues, la invitación, por tenerme en cuenta para Compartir en estos espacios. Cuéntanos un poco sobre qué es esta educación inclusiva la que hablamos, o educación inclusiva. Bueno, yo creo que para hablar de educación inclusiva primero tenemos que tener claro el término de inclusión, ¿cierto? Y tenemos que tener claro que cuando hablamos de inclusión no estamos hablando solamente de personas con discapacidad, sino que estamos hablando de toda población en general. Yo suelo asimilar mucho el término de inclusión con, como con una filosofía de vida en la que tú transitas durante todo el tiempo eh, y que está presente en todas partes y con todas las personas. De manera que cuando hablamos ya puntualmente de educación inclusiva, pues esta filosofía es aplicable en las aulas para dar respuesta a todos los estudiantes independientemente de la condición que tengan. ¿Cierto? Se trata de, de ser respetuosos, se trata de tener en cuenta eh, la persona como es, independientemente de su diagnóstico, que es algo que hay que tener bien claro. La educación inclusiva lo que busca es precisamente una respuesta a las necesidades de cada uno de los estudiantes, cualquiera que este sea y cualquiera que sea las necesidades. ¿Cómo logramos la educación inclusiva? Bueno, lo primero que creo yo que tenemos que tener claro es que no es una meta, no No es algo como que vamos a llegar a esto y, y ya, y, y en, qué, en qué punto, queremos siempre como una ruta exacta, como una plantilla que nos diga cómo es que vamos a lograr. Y aquí yo entro a asimilar un poco la educación inclusiva o la inclusión con lo que es el respeto, ¿cierto? Cuando tú eres una persona respetuosa, tú respetas en todos los contextos, y tratas de lograrlo en todos los contextos y te adaptas a cada uno de los contextos en los que estés para dar respuesta a esto y nunca vamos a decir soy 100% respetuoso porque siempre voy a tener que estar mirando los contextos, siempre voy a tener que estar mirando a las personas para ver cómo respondo. Con la educación pasa exactamente igual, no hay un solo camino, no hay una sola respuesta y no hay una plantilla, eso hay que tenerlo claro yo soy a veces un poco temerosa cuando la gente habla y nombra a los expertos, ¿cierto? Porque es que eso de ser experto en un tema de estos donde todo es tan distinto y yo puedo conocer mi contexto y puedo saber cómo manejo mi contexto, pero posiblemente yo voy a otro contexto y allá no voy a ser tan experta, ¿cierto? Entonces esto de ser experto es un poco eh, ambiguo, porque cada uno de nosotros podemos ser expertos en nuestro ámbito y es lo que se busca. No busquemos que nadie nos dé una respuesta ni una solución a lo que nosotros tenemos que descubrir. Eso, Digamos que ese es el primer paso para yo lograr y saber eh, para dónde voy. ¿Cómo la logramos? Identificando mi contexto y mis posibilidades dentro del contexto. No hay una inclusión perfecta, por decirlo así. Siempre va a haber altibajos si es algo que se va construyendo. Yo pienso que solo hay un camino común y es ver a la persona por encima de su condición o discapacidad o, o cualquiera que sea la condición. El aprender a ver las personas, el aprender a identificar sus necesidades y el empezar a planificar lo que yo voy a enseñar pensando siempre en cómo elimino las barreras que yo estoy creando, no en cuáles son las dificultades o las barreras, como a veces eh, solemos creer, que tiene la persona por su diagnóstico. Entonces, eh, ese reconocimiento de que quien pone las barreras soy yo, es difícil. Es difícil para un maestro, eh, pero es el punto de partida. O sea, yo tengo que mirar cuáles son las capacidades que tienen mis estudiantes ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cuáles son los objetivos que yo pretendo con cada uno de mis estudiantes? Y, y luego de esto, sí, eh, pues empiezo a planificar, teniendo claro que siempre voy a tener la opción de manejar un currículo flexible, que siempre voy a tener la opción de que mis estudiantes lleguen a diferentes puntos. No todo el mundo tiene que aprender lo mismo en los mismos tiempos, ni de la, firma, ni de la misma forma. Aquí te, eh, creo que es importante cuando que nos empecemos a plantear ese concepto de éxito, uh -huh. ¿cierto? Porque cada uno de los estudiantes es exitoso en la medida de sus capacidades y es lo que yo tengo que mirar. El seguir, el, lo que nos mata en el sistema es el estar comparando unos estudiantes con otros. Entonces la clave es, yo puedo comparar, pero ¿a quién comparo? Comparo al estudiante consigo mismo. ¿Cuánto ha avanzado? ¿Qué le falta? ¿Y por qué no ha avanzado? O sea, ¿en qué medida debo yo modificar mis metodologías, mis, mis conceptos y la forma como yo estoy enseñándole a esa persona para que pueda eh, ser exitoso a su manera. pero me parece muy bonito lo que, que nos cuentas, porque tu discurso llama es yo como docente o como facilitador de este proceso, ¿qué tengo que hacer para tomar acción? ¿Cómo tomo acción yo? ¿Cierto? Muchas veces Así creemos es. que el problema es que el chico tiene autismo o que el problema es que la niña tiene síndrome de Down y tú bien nos lo, ha dicho, nos lo has dicho. Ese no es el problema. El problema es que hay algunas barreras en el entorno que le impiden aprender esas cosas que tiene que aprender. Entonces yo como docente me responsabilizo de ese proceso y miro qué modificaciones puedo hacer para acompañar a ese niño o a esa niña a aprender lo que necesita aprender en, en cierto momento del tiempo. Y aquí es bien importante el tener claro qué es lo que necesita aprender ese niño. Cierto, porque entonces venimos de, eh, en un sistema que nos da una cantidad de, de contenidos, eh, que nos creemos que nos los tenemos que aprender todos y que a raíz de toda esta situación que hemos estado viviendo nos hemos dado cuenta que no es así, que hay prioridades, que hay cosas a veces que son mucho más importantes que llenarnos de una cantidad de contenidos que a la larga. Posiblemente muchos de ellos no nos van a servir. Igual, con cada una de las personas, mirar cuáles son esos contenidos que resultan significativos para, para mis estudiantes y mi enseñanza y mi metodología es contextualizarlas con eso que el estudiante necesita, ¿cierto? Para que de alguna manera mis esfuerzos pues, eh, valgan la pena en lo que el estudiante eh, realmente está aprendiendo y para lo que le va a servir lo que yo trato de enseñarle. Super, Marta, y en diferentes países y en Colombia, según tu experiencia, ¿cómo se acompaña a los docentes para que adquieran estas habilidades? Porque de pronto son nuevas habilidades, ¿cierto? Muchas veces eh, cuando le enseñan a las personas a ser profes, les enseñan a transmitir información con base en un currículo, pero esto que nos estás diciendo nos habla de flexibilidad de pensamiento, de ponerse en los zapatos del otro, ¿cómo pueden los docentes ¿Cómo coger esos nuevos conceptos y nuevas nuevos modelos? A ver, aquí hay algo interesante y es que, eh, pues continuamente los docentes nos dicen que no están preparados. Lamentablemente yo me he encontrado en contextos con los mismos, los mismos docentes de hace 15 años, los que hace 15 años me dijeron que no estaban preparados y que hoy me repiten que no están preparados. Y eso te habla del tipo de docentes que, que, que podemos ser. O sea, si, si, si yo soy un docente, eh, digamos, que, que sé cuál es mi función, pues tengo que tener absolutamente claro que debo estarme preparando de manera constante. Esto es como un médico, ¿no? O sea, todo va cambiando y si yo no me estoy preparando de manera continua, pues va a ser difícil que yo dé respuesta a lo que va, a lo que va pasando yo voy a sentarme como docente a esperar que alguien me venga a preparar. Porque es que venimos preparando a nuestros docentes en muchos ámbitos, muchos, mucho tiempo, con mucha teoría, y realmente cuando llegamos a la práctica, pues el mismo sistema les exige cumplir con unos estándares, y toda esta teoría de alguna forma pareciera que no aplica. Entonces, eh, yo pienso que lo importante como docente es que cada uno tenga conciencia de que va a haber una autoformación y parte de esa autoformación se da en el mismo contexto. Yo no puedo pretender que yo voy a llegar al aula con todo listo, porque es que yo puedo tener 100 niños con, una mis con un mismo diagnóstico y eso no quiere decir que yo vaya a ofrecerle la misma respuesta a esos estudiantes. Entonces, yo tengo que estar preparado, pero para buscar las soluciones, no preparado con las respuestas. Yo las respuestas no las puedo tener todas porque hay cualquier cantidad de, de discapacidades, cualquier dis, eh, cantidad de, de inconvenientes que puedan tener eh, los chicos para su aprendizaje. Yo tengo que tener la mente lo suficientemente abierta para saber... ¿Cuál es el camino o por dónde busco yo soluciones que le ayuden a ese chico? No tienen que estar listas, que es lo que de pronto algunas veces sentimos, es que yo no estoy preparado, es porque la gente piensa que tiene que tener en el bolsillo todas las respuestas y no es así. En la medida en que interactuamos con los mismos niños, nos van dando las respuestas de lo que necesitan. Entonces romper un poco con esa estandarización y por supuesto, sí hay que estar buscando recursos, eh, y de manera autónoma tratar de, de generar aprendizajes, eh, porque eso pues es indispensable para ser un buen maestro para, para cualquier estudiante que tengamos, ¿cierto? Eso hace parte de la formación docente, el estar tomándose continuamente. Eh, aprovecho para que nos recuerdes, porfa, cuáles son tus redes sociales, porque sabemos que ahí compartes información muy valiosa, siempre tips como para docentes, para padres, para personas con discapacidad intelectual, eh, entonces, si no las recuerdas, igual se las vamos a poner abajito a las personas que estén viendo el video. Claro que sí. Eh, bueno, me encuentran en Twitter, en Instagram, bueno, y en Facebook, eh, de pronto tiene una comunicación un poco distinta, pero me encuentran como arroba martaroblese. Lo mismo, eh, tengo una paginita web que <coughs> aparece como martaroblesewordpress.net. Eh, donde también comparto eh, recursos, comparto eh, parte de normatividad, eh, uno que otro blog, eh, cuando puedo escribir, entonces, eh, aunque digamos que el espectro de las cosas que abordo eh, en general son de discapacidad, mucho de inclusión, que ya estoy entrando también en un poco de, eh, eh, en todos los ámbitos, digamos así, saliendo un poco de, de esa exclusividad de discapacidad, sin embargo, eh, pues eh, trato de, de poner allí la mayor cantidad de, de recursos y tengo, no sé, tengo una pasión por esta parte de la educación y por más que no quiera todo me jala. Y hablaste también de la normatividad y quisiera que nos contaras un poquito de esa normatividad en Colombia. Bueno, yo creo que eh, para nadie es un secreto que somos uno de los países pioneros en normas. Eh, te, las tenemos todas, eh, lamentablemente creo que las infringimos casi todas. Eh, entonces, eh, de alguna manera, en este momento, pues estamos, eh, digamos, como encarrilados por el decreto 1421, que es como el que nos está marcando eh, el, la ruta, el que nos está pidiendo que hagamos unos ajustes, el que nos está pidiendo que hagamos planes individuales de ajustes razonables, eh, pero de alguna manera, eh, esa misma norma también es la que a veces crea una mayor resistencia, ¿no? Al, al cumplimiento del deber ser. Entonces, qué bueno que no necesitáramos eh, toda esta, que, no, que, nos, que sea como porque por nos toca, porque tenemos la norma, eh, que, que vamos a hacer las cosas, porque de hecho el 1421 que nos está pidiendo que hagamos planes individuales de ajustes razonables, pues nos estamos encontrando con que eh, estamos haciendo copy-paste. En muchas ocasiones, de los ajustes que necesitan los estudiantes sin siquiera conocerlos, porque incluso muchas veces estos ajustes los están haciendo terceros que ni siquiera han tenido contacto con los niños. Eh, obviamente, digamos que la norma nos sirve un poco para meter en cintura a quienes todavía están reacios y no, no creen que el camino sea este, pero yo creo que la principal invitación es a plantearnos. Que independientemente de que tengamos todas estas normas, es el mejor camino, eh, la inclusión es el mejor camino para mejorar la calidad educativa. Sin duda alguna, si el maestro se ve forzado o, o tiene ese deseo, digamos lo mejor, de avanzar y de aprender para, para ser un mejor maestro para todos los estudiantes, pues definitivamente eh, eh, será benéfico para la calidad educativa. Uh -huh. Entonces, eh, normas, ya les digo, hay muchísimas y eh, creo que la mayoría de los países eh, tenemos muchas. Sin embargo, seguimos viendo que la problemática sigue siendo la misma en todas partes, las excusas siguen siendo las mismas en casi todas partes, la falta de formación docente, eh, siempre esperamos que nos den la plantilla eh, y esto yo creo que es la prueba de oro para, para algo que yo siempre he pensado y es que los docentes saben mucho más de lo que creen lo que necesitan, creo que es el primer paso es creerse que son suficientemente competentes para hacerlo entonces cuando el docente siente y cree en su competencia pero además cree en las posibilidades y en la competencia del estudiante es digamos el escenario perfecto para que podamos empezar a hablar de que vamos camino a lograr eh, un proceso de inclusión efectivo. ¿Qué podemos hacer cada uno? ¿Qué puede hacer la familia? ¿Qué pueden hacer desde investigación, los otros estudiantes incluso como para apoyar esos procesos de educación inclusiva? Bueno, yo pienso que desde el lugar cualquiera que sea en que cada uno de nosotros esté hay una acción por emprender. Creo que hay una general eh, que va para todos y es dejar de estar repitiendo lo que se decía en el pasado. Tenemos que empezar a romper con estos paradigmas con los que venimos eh, tradicionalmente porque las cosas cambiaron, las oportunidades han cambiado, las posibilidades han cambiado y entonces cuando yo tenga que abordar un proceso, ya sea de investigación, ya sea de... De, de enseñanza, ya sea de, de un proceso como familia, tengo que crear mi propio concepto a partir de lo que yo vea. No a partir de lo que estoy escuchando, de lo que me dijeron, de lo que yo solía pasar, porque eh, definitivamente todo ha ido cambiando y creo que ese es el primer, el primer paso para todo, para todo el mundo. Creen sus propios conceptos, interactúen con las personas y de allí, eh, digamos que casi que el camino se empieza a abrir solo. ¿De para dónde tengo yo que coger? Que obviamente hablen con muchas personas. Eh, porque hay, hay conceptos distintos. Todos tienen un trasfondo y todos son valiosos. Entonces, eh, se van a encontrar con gente que es detractora de la inclusión. Que tiene sus motivos. Con familias temerosas que pronto no no quieren abordar esos procesos tienen sus motivos, entonces hay que mirar un poquito eh, más atrás eh, segundo así como vuelvo a traer a cuento así como hablamos de respeto en todo momento piensen en la inclusión como en ese valor que hay que tener presente con todos los colectivos con todos, no solo con las personas con discapacidad independientemente de que yo esté o no esté de acuerdo con lo que uno u otro colectivo haga, yo tengo que validar a esa persona como persona no quiere decir que yo tenga que hacer lo que esa persona hace o que yo tenga que creer en lo que esa persona cree pero tengo que validar su actitud sus pensamientos y sus ideas eso es lo, lo principal porque eso hace parte de entender que hay, somos diversos que se vale ser diverso que esa diversidad que hemos estado afrontando como una diferencia de algo mal visto lo cambiemos, o sea que entendamos que lo diverso es lo que nos va a enriquecer. Eso digamos que son como los dos puntos como generales. Ya de acuerdo a, a lo que, a, digamos, a cada una de las personas, eh, el que vaya a investigar, hable con las diferentes, digamos, eh, escuche los diferentes conceptos. Este, esta parte de educación inclusiva es bien interesante cuando se está investigando porque eh, hay eh, conceptos, digámoslo así, o opiniones que siempre se dejan de lado. Entonces es bueno entender el sentir de las familias, el sentir de los maestros, el sentir de los rectores y el sentir de los estudiantes, que es, generalmente cuando hablamos de estudiantes con discapacidad los dejamos de lado. Entonces nos llevamos simplemente por la opinión del papá, de la mamá o del maestro y nunca le preguntamos al estudiante ¿Tú qué opinas? ¿Qué te falta? ¿Qué quieres? ¿Qué esperarías de, de, de esta institución educativa? Eh, como maestros eh, sabemos que faltan recursos, ¿cierto? Eh, pero también tenemos muchos recursos que podemos construir. Entonces yo pienso que, que, es, es que resulta interesantísimo empezar a, a mirar cuáles son esos recursos que yo ya he generado, porque seguramente los maestros han generado muchísimos recursos y no se han dado cuenta, y empezar a recopilar. O sea, la clave yo pienso que es sistematizar todas esas experiencias que yo he teniendo y compartirlas con otros maestros. Es una práctica que no la estamos haciendo juiciosamente y de pronto... Eh, pensamos que tenemos que hacer cosas extraordinarias y resulta que estas cosas tan naturales y tan del día a día son las que construyen la inclusión. Entonces, cuando yo logro hacer algo que pareciera muy sencillo, pero que me resultó efectivo, es un instrumento, una herramienta que yo debo compartir con otros maestros. Entonces, sistematizar es clave. Eh, en cuanto a las familias, eh, a ver, eh, siempre se tiende a, a culpar a alguien, ¿no? Eh, o es la maestro, o es la familia, o es el Estado, siempre hay un culpable y nunca somos nosotros. Entonces hay que tener en cuenta que eh, qué esperamos de la escuela, pero qué podemos como familias aportar. Porque ya está visto que aunque antes se hablaba de la comunidad escolar y las familias estaban de la puerta de la institución hacia afuera, hoy en día nos hemos dado cuenta que eso no es así, que las familias son parte del proceso de aprendizaje. Entonces es importante que como familias aprendamos a apoyar ese proceso educativo, que preguntemos, que digamos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo? Si no sé cómo puedo hacerlo, porque muchos de pronto no tienen, no, no, no es que no tengan la voluntad, sino que no, no tienen el conocimiento o la forma en que puedan hacerlo. Entonces ahí vemos como esa articulación, cuando empezamos a articular maestros, la familia, el Estado y cuantas otras personas del común, que tenemos alrededor, que tenemos en los entornos, las cosas funcionan. Es que me quedó faltando de pronto la recomendación para las personas con discapacidad, que, se, que hagan oír su voz, que hagan oír su voz de lo que quieren, de lo que no quieren, de lo que les gusta y de lo que les falta. Yo creo que eso es clave también. Fundamental, fundamental. Muchas gracias por, por esta visión tuya, por compartirla, que es tan respetuosa, tan empática, tan armonizante, digamos, de todas las cosas que debe haber dentro, dentro del sistema para lograr realmente procesos de, de educación inclusiva. Eh, no, lo único que yo les diría a todos es aporten en la medida de sus posibilidades y no juzguen lo que hace el otro. Creo que, eh, que la clave está ahí. O sea, yo hago mi parte eh, y no dejo de hacer lo mío porque el otro no haga. Es la manera en que podemos ir avanzando a poquitos.